El Consejo de Cultura Ciudadano de Tuxpan les hace una atenta invitación a la función de gala de Promesas, el musical, escrita y dirigida por Gustavo Garamendi, este domingo 22 de diciembre a las 20 horas, en la Dirección de Cultura, en el Parque Reforma.